La palabra de Evelyn bombó que tras su abrupta salida de LAM, renuncié por mi familia. La panelista habló el escandaloso episodio que sucedió con Janina La Torre en el programa de Ángel de Brito. Los detalles en la nota. El viernes pasado se vivió un escándalo en los estudios de Los Ángeles de la Mañana. <risa> Evelyn Bombroque y Yanina Latorre sacaron los trapitos al sol y todo terminó mal. La esposa de Diego Latorre llamó a la hija de Bombro que Bobita y esta última se levantó de su silla y se fue del estudio. Hasta este martes, era pura incertidumbre el destino de la panelista, la habían echado, renunció, se tomó unos días. El conductor del programa. Ángel de Brito, despidió a Bonroque mediante las redes sociales con un saludo sobrio. Muchas gracias Evelyn por haber sido parte de Apóstrofe Los Ángeles de la Mañana. Hasta la próxima. Para ahondar en detalles sobre su abrupta salida, DiarioShow.com se comunicó con ella, quien afirmó. El viernes después del episodio Renuncié y ayer, lunes, me aceptaron la renuncia. Por la dignidad de mi familia, con los hijos no. Ángel de Brito despidió a Evelyn Bombroque. El conductor anunció el fin de la periodista como panelista en Los Ángeles de la Mañana. La pelea entre la ex de Doman y Janina Latorre fue determinante. Los detalles, en la nota. Desde que Evelyn Bombroque se sumó al panel de Los Ángeles de la Mañana, Lam, mantuvo fuertes cruces con Janina Latorre y con el resto de sus compañeras. La semana pasada una tensa discusión entre las panelistas terminó con la ex de Fabián Doman abandonando el estudio en vivo. El enojo y la bronca de Evelyn fue luego de volver a escuchar cómo Janina calificaba de bobita a su hija. Desde ese momento, Bombro que no volvió al programa durante un par de días. En medio de este contexto, la producción de Lan decidió despedir a la ex de Doman y así terminar los conflictos al aire. Fue el propio Ángel de Brito quien brindó la noticia y la despidió con un cálido mensaje. Muchas gracias Evelyn por haber sido parte de Los Ángeles de la Mañana. Hasta la próxima. Según Adrián Payares, Evel impidió a la producción tres condiciones para regresar al ciclo. Por un lado, quería que Janina le pida disculpas públicas por haber insultado a su hija y también que sus compañeras no la vuelvan a enfrentar. Por otro, pidió reasignación de tareas para el cumplimiento de su horario dentro de la productora. Sin embargo, los productores del ciclo no accedieron a sus pedidos y la dejaron afuera del programa.